Buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el vídeo de mi segundo Grid One abatido en la reserva de Lighton y sin más preámbulo, comenzamos. Delante escuchamos ruido, vamos a mirar. Que sí, va. Sí, sí, sí, sí, sí, otro, otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Perdón, perdón, perdón, perdón por la, por la emoción. Vaya, vaya que era un grid one, vaya que era un grid one. Uf. Voy a poner el mapa para que veáis Desde el puesto en el he Don orden He ido andando hacia hacia el lago Y como habéis visto Ha venido solito el animal Solito el animal Madre mía del amor hermoso No me he dado tiempo ni, ni a mirar la puntuación Mira, ya estamos llegando a la zona de, de Chela Pero recordad Desde el puesto de, de Grid One Madre mía del amor hermoso Vamos a ver la puntuación Que nos da Uf. Vamos a ver. Sí, sí. Un Grid One 414 con 20. Este sí tiene la cuerna bonita. Qué cornamenta. No, no como el, el primero que maté que era más feo que, que pegar a un padre. Madre mía, qué cornamenta. Qué equilibrada. Qué preciosidad. Vamos. A disecarlo Uf. Y voy a poner otra vez el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido. ¿Veis ahí? En el lago al lado del puesto de Norden. Bajando todo recto. Uf, y nos vamos al pabellón de trofeos. Ya estamos en el pabellón de trofeos. Ya lo tenemos disecado. Madre mía, qué preciosidad. Con la cámara vamos a acercarlo para que podáis ver las...